El día de hoy eh, realizamos una jornada en el Parque Quebrada Verde, en el cual nuestra idea era, nuestro principal objetivo tiene que ver con reunir a tutores con estudiantes y darle una bienvenida al segundo semestre al Campus Valparaíso, además de unir y generar un espacio de encuentro con los chiquillos y chiquillas del de Campus San Felipe. En ese contexto planificamos como actividades ¿cierto? una evaluación en torno de lo que era el primer semestre, tanto de una evaluación interna, en términos de cómo había sido mi desempeño académico, cómo había sido mi participación en la universidad durante el primer semestre, una evaluación de la tutor, del proceso de tutoría par, ¿cierto? Y finalmente una evaluación de nuestro acompañamiento como orientación y como apoyo psicológico, ¿cierto?, en el acompañamiento en la educación superior a los estudiantes que ingresan vía Cupopase en primer y segundo año. Como segundo momento, eh, trabajamos a partir de una petición de, de los chiquillos y chiquillas que tenía que ver con poder territorializar, con poder realizar una acción social eh, y dejar algo. En el fondo, una acción comunitaria, una acción social, eh, a partir de los aprendizajes y fortalecimientos que se generan en estas actividades que realizamos como Equipo Paz. Nosotros como equipo nos estamos aquí organizando para poder ir a los colegios, acercarnos, darnos, dar nuestras mejores eh, herramientas para que los alumnos puedan tener una visión más amplia de lo que significa ir, entrar a, lo, a la educación superior. Y así es como el equipo PASE, en este caso tutorados y alumnos, nos proyectamos para esta herramienta, estas experiencias que nosotros necesitamos previa y una visualización previa a lo que es ir a estudiar. Esta es una buena instancia para reunir a las personas que están interesadas en ayudar a todas esas comunidades que necesitan más apoyo, a los alumnos que necesitan, a alguien que los esté ahí ayudando al lado de ellos. Entonces, eso, lo encuentro una, algo extraordinario. Finalmente tuvimos un espacio de almuerzo para terminar en la tarde con la visibilización de los trabajos de cada grupo. Y eh, un momento de esparcimiento, ¿cierto? A completa libertad de los ciudades estudiantes en este lindo lugar muy amplio, con un mirador maravilloso, ¿cierto? Que también es del sector de Playa Ancha. Entonces queríamos también dejarle ese espacio un poco a los chicos y, y premiarlos y felicitarlos también por el gran trabajo que realizaron durante la jornada de la mañana.